Begoña, buenos días. Begoña, primero quiero darte las gracias eh, por eh, dedicarnos unos minutos y así para poder entender un poco más. Yo ya, yo ya sé perfectamente quién eres y lo que haces, porque ya hace muchos años que nos conocemos, pero, pero creo que viendo tus eh, historias en el Facebook, eh, creo que, que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, siento como que que no puede ser ¿no? que me cuentes que hay familias con... que todavía no tienen un lavabo en casa. ¿no? Es como, dices, ¿cómo puede ser que en el 2021 estemos con familias, con niños con discapacidades y que no tengan un lavabo en su casa? ¿no? Es que me parece como de otro, de otro planeta ¿no? y al final es algo que pasa en Bali. Que... Eh, es un destino que aquí nosotros usamos mucho, quiero decir, vamos a Australia, los estudiantes, ¿no? Toda la gente que viene con nosotros, y es típico irte a Bali luego, ¿no? Y pasar un tiempo en Bali surfeando y pasándotelo bien. A lo mejor podemos, eh, ya que vamos todos a Bali a pasárnoslo bien, pues también eh, aportar nuestro granito de arena. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo se te ocurrió o, o cómo, cómo empezaste? Eh, yo creo que es que, bueno, primero evidentemente vine de vacaciones a Bali y me enamoré absolutamente de esta isla. Fue, fue algo, algo total, ¿no? Total, total, me encantó, me encantó y hay que reconocer que yo soy trabajadora social. Entonces yo creo que, jo, eso también fue importante, ¿no? Porque me refiero a ser trabajadora social y venir ya dos veces aquí, y quise hacer trabajo voluntario con gente en colegios y conocí a niños con discapacidades, en ese caso fueron tres hermanos que tienen un, una misma discapacidad, y tuve un interés social en, en saber cómo vivían la gente con discapacidades. Entonces, al hacer trabajo social, el voluntario, digamos, sí que me di cuenta de la realidad en la que vivían y pensé que había que hacer algo, pensé que había que hacer algo. Sobre todo cuando vienes de un país occidental, yo no había viajado apenas en aquella época y se había viajado a países, digamos, de occidente. Entonces, yo, para mí fue un shock eh, total, ¿no? El, el venir de una sociedad en la que tenemos um, casi de todo, y asequible a de repente encontrarme eso con, con niños con discapacidades físicas que no tenían una silla de ruedas, que no habían ido nunca al colegio, que no se habían ni escribir, eh, que no tenían un váter. Para mí fue un contraste, ¿no? Bueno, es lo que me pasó un poco a mí ¿Eh? cuando llegué allí. Que yo te conocí, yo quería eh, explorar el mundo de las ONGs. Iba a Bali a pasármelo bien y pensé, pues eh, voy a buscar... ¿no? de alguna forma contactar con alguien que esté en alguna ONG, te encontré, pero me llevé, no sé, creo que nunca te lo he dicho, tampoco es que eh, hablemos tanto, pero para mí fue un impacto brutal entrar en, en, en el centro ¿no? de allí, muy heavy, o sea, porque yo no estoy, tú estás más acostumbrada, supongo, no, o sea, seguro, ¿no? Llevas 20 años, pues eh, con niños discapacitados y ayudándoles y tal, pero yo, yo no, nunca, no sabía cómo comportarme con ellos, ¿sabes? Me costaba mucho eh, saber qué hacer, ¿no? Me sentía como, como que no, no sabía qué hacer. Y la verdad que es una, cosa, una de las cosas que más me ha impactado en mi vida, la verdad. Eh, y yo creo que por eso, siempre que, que veo cosas que tú vas poniendo, es algo como que siempre... Como que me queda, como que no yo no soy la persona, no me veía capaz de ayudar estando allí, pero pienso, ostras, si tengo una forma de... Es lo que hablabas, tú, ayer me, me dijiste una cosa que dije, es que tiene toda la razón. Ya no, ya no se trata tanto de ir allí y ayudar o, o el dinero tal, sino simplemente, como lo dijiste ayer? Es que, es que eh, hablabas de eh, que seamos más solidarios, ¿no? O sea, eh, difundir... Y la paz. De, de sentir la necesidad de participar en proyectos solidarios de una forma u otra. Gracias, somos complementarios. Mm. Mi, mi trabajo aquí, o nuestro trabajo de la ONG aquí, es tan importante como la gente, como YouTube y, y vosotros y vuestro proyecto, que nos estéis ayudando. Es que somos totalmente, estamos haciendo lo mismo pero en equipo, juntos, vosotros desde allí, tú desde allí y nosotros desde aquí. Mm. Y yo lo que aprecio muchísimo y de verdad me parece algo súper bonito es que tengas esa sensibilidad y que tú sepas transmitirla también. Mm. Tú eres una persona sensible que quieres ayudar a la gente y a través de tu proyecto, de tu compañía, estás logrando que la gente también mm. aporte y vea esa necesidad, mm. que no solamente se, se centren en su vida, en ¿no? su vida individual, que es perfecto y maravilloso porque cada uno tiene su vida, pero que también haya esa aportación mm. a, a ayudar a gente que no tiene esa suerte, entre comillas, de tener lo que tenemos nosotros. Yo creo que estés haciendo es maravillosa, ¿eh, Marta, de verdad, ¿eh? y más tantos años, porque me refiero a que hay gente que nos ayuda. Y bueno, y ya está. Genial, se lo agradecemos y ya está. Pero vuestro caso, tu caso ha sido desde que nos conocimos. Mm. Siempre has estado ahí. Cada que pongo un post, es que creo que eres la primera que contesta. Claro, sí, sí, es, es verdad. Que ¿no? es, que, es que me impacta. Es que me impacta. Me impacta mucho tus posts, la verdad. Es que tú lo debes subir como algo normal. Y a mí, yo estoy en mi casa eh, cocinando la cena y veo eso y se me revuelve el estómago. ¿no? Y es algo que he compartido mucho y que tengo muchos amigos que. Que siempre me, lo que te contaba ayer, ¿no? El caso de Germán, de un compañero de aquí, siempre me dice: cuando veas un post de cupo cupo, como yo no entro nunca en Facebook, tú taguéame, que así sé, ¿no? Y, y, y así puedo, puedo ver el post y puedo donar y puedo ayudar, ¿no? Bueno, al final yo creo que es lo que, lo que queremos y lo que hablaba con el equipo, hablaba con María, es qué podemos hacer. Me decías, ¿no? Oye Marta, tenemos un listado de 12 familias con niños discapacitados que no tienen lavabo. Eh, la media para construir un lavabo son unos 700 euros, ¿no? ¿Decías? Eh, menos, ¿eh? Menos. Eh, ah, a lo mejor dólares. Típicos, sí, sobre 500 así euros. 400-500 euros. 400-500 euros. Vale, sí. yo no, no me voy a aventurar a decir que voy a conseguir... Eh, construir los 12 lavabos, pero pero lo voy a intentar ¿no? Y, y al menos lo que podamos hacer. Entonces todavía la verdad que es como la primera entrevista y haremos espero que más y es muy raw, ¿no? muy, muy básica. Eh, todavía no, no tenemos 100% planteado lo que vamos a hacer, pero lo que sí me gustaría es utilizar nuestra base de datos de estudiantes y de escuelas para pues para explicar, ¿no? O sea, explicar un poco el problema que tenéis allí y poder intentar, o sea, al menos intentarlo, ¿no? Estoy segura que hay mucha gente que quiere ayudar y que tiene esa parte de solidaria, pero hay veces que no sabes cómo tampoco, y como también hay tantas pues cosas, bien. ¿no?, que, que en las que puedes donar, pero luego no sabes, ¿no? Y por eso yo te decía, Megoña, es súper importante que ese mismo post que pones en Facebook, que es tan real, o sea, yo al menos lo veo tan pues nosotros ponerlo en, en nuestras redes y entonces yo creo que si la gente ve realmente no o sea decimos mira queremos construir este lavado para esta familia y al cabo de X enseñamos el lavabo de la familia la gente dirá wow ¿sabes? eso es lo que yo quiero lo que lo que queremos transmitir nosotros y queremos intentar no cómo estáis ahora con el COVID Begoña ¿Cómo está la isla con el COVID? Sí. Eh, pues mal, mal, mal, mal, mal. Eh, Yo creo que el tema está, desde que ha empezado, yo creo que más o menos siempre ha estado igual. El tema es que no tiene como, por ejemplo, en España, que tenemos PIC, eh, digamos, épocas en las eh, de más, más gravedad y se logra controlar. Aquí yo creo que hemos estado más o menos parecido. Sí que siempre ha habido unos pic, digamos, unas más casos cuando en las épocas de los puentes, ¿no? De las vacaciones, cuando ha venido gente de Java. Cada vez que es que ha habido vacaciones, en Navidades, en el Ramadán, siempre ha venido gente de Java y en esos días, no sé si ha sido esta la razón, no lo sé, ¿eh? porque no estoy en el tema, pero sí que es cierto que esos días sí que ha habido más casos, siempre. Oye, ¿y eso afecta a vuestros centros? Perdona, o sea, los niños no van al ¿Ah? colegio. Afecta totalmente, totalmente porque en Indonesia las escuelas no están abiertas, ¿eh? ya se cerraron cuando empezó, creo que sobre marzo, entonces todavía los, no hay alumnos en las escuelas, entonces en nuestro caso, claro, tenemos dos centros y tenemos dos escuelas pequeñitas y son dos escuelas no formales, digamos, con enseñanza no reglada, pero sí, sí son escuelas, entonces también dejamos de ir a buscar a los chavales. Ya. Yeah. Eh, porque evidentemente pues, no pueden estar eh, juntos y porque seguimos un poquito, bueno, el, el, el tema de la, de la, del Ministerio de Educación, digamos. Mm. Entonces eh, hemos tenido que adaptarnos totalmente a esta nueva, nueva circunstancia. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, al no poder venir ellos aquí, eh, gracias a Dios también hemos tenido bastantes esponsos eh, de gente que nos trae arroz, nos trae aceite, nos trae paquetes digamos, de comida y lo que hacemos es llevárselo a las familias. Sí. Estamos haciendo muchísimo trabajo de campo, precisamente por eso es como hemos descubierto también que hay estas 12 familias que no tienen batería, porque lo que estamos haciendo ahora que es, yo creo que es algo también súper importante en nuestro caso, que es hacer trabajo de campo, vamos casa por casa, viendo la realidad en la que viven los chavales, y es donde nos encontramos resospejados con goteras eh, eh, las familias sin váteres, entonces es donde tenemos ahora, ahora mismo digamos, una base de datos, es lo que estamos haciendo básicamente ahora. Sí que es muy fuerte quizás para chavales joven, me hace muy triste Marta, por ejemplo, claro, chavales con discapacidades eh, intelectuales, jo, tenemos chavales con 20-25 años que son como bebés, ¿no? O, niños de un añito, dos añitos, que tienen un, físicamente también, pero eh, intelectualmente son, son, tienen, tienen, un coeficiente muy bajo. Y estos chavales, imagínate, ellos no entienden de COVID, ellos no entienden. Yeah. Eh, no, les dejamos ir a buscar, ojo, y los chavales lloran, y los chavales los añadimos diciendo que hay uno en concreto que vivía en la ONG de bangley que este chaval, pues lo ha quedado por tres. porque claro, dice, dice, él dice que quiere, quiere ir a la ONG, claro, y no entiende A mí me parece un caso un, un poco triste, no el, el, porque los chavales con discapacidades físicas, no intelectuales, entienden perfectamente que no pueden, que no podemos ir a buscarles. Pero los chavales con discapacidades intelectuales se han quedado de repente... Imagínate, eh, como estaban hace 20 años cuando íbamos a buscarles, metidos en sus casas, sin salir y sin entender nada, claro. Qué y ha sido algo más como, como brusco, ¿no? Porque de claro. repente eso, dejas de ir a buscarles. Es que no piensas en esas cosas, ¿no? Piensas... Es que somos muy egoístas, a veces, ¿no? egoísta, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo pienso, ostras, a mí me ha afectado un montón también este año el COVID, con mi empresa y todos los problemas. Ah, que no puedo viajar, porque no puedo ver a, mis, a mi familia. Y luego piensas, Dios mío de mi vida, cuando oyes cosas así dices, pues será que tus problemas no son problemas, ¿no? Realmente y que, y que realmente tenemos que empatizar un poco más, porque hay gente que realmente lo pasa mal de verdad y que deberíamos ser todos un poco más solidarios. Pero bueno, eh, supongo que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no lo vemos, es lo que te digo, a mí me impacta un montón el último post, eh, bueno, todos los que has puesto, eh, pero recuerdo lo de esta chica que, que la tenían encerrada todo el día. Sí. Yo alucino, ¿sabes? O sea, sí. alucino. Sí, ¿sabes? Para, mí, para mí fue una de, los, de, los, de las experiencias quizás más fuertes que he tenido en los 20 años. No eh, me a mí, cada vez que me acuerdo de ella, además, como que a veces se, se me sigue poniendo la carne gallina. Porque yo me veo ahora mismo que estoy aquí hablando contigo y, y pienso que ya está en esa vida. Porque además yo físicamente conozco ¿no? la habitación, conozco el, el, el, el, el, la habitación, no el entorno, es que es la habitación esa vida, la pequeñita, oscuro. No, suficio, en, cómo estaba en, las en... fotos? Esas y es fotos. más triste Marta porque cuando estaba yo en España, que niño se le murió el padre en ¿no? Maja. Oh. Que el padre estaba pachuchillo que el padre era el que cuidaba de la hija, de la nieta, que es la que todavía tiene como dos años ah, o sí. así. ostras, que tiene una niña, que la niña no quiere saber nada de ella, ¿no? O algo así. Sí, y, y estaba con el padre porque la madre eh, eh, trabaja en los arrozales, digamos, buscando verduras y tal. Entonces, no sé, todavía no he ido a verles. ¿eh? Tengo, he salido de la cuarentena y tengo que ir ahora a verles a ver cómo están, porque yo no sé qué se están cargando de la niña ahora, si la madre tiene que ir a los arrozales. Uy, la abuela tiene que ir a los arrasales y la madre tiene que estar, vamos, tiene que estar, perdona, está en la habitación, no sé qué está pasando en la familia, ahora tengo que ver a ver qué pasa. Y sí que es un proyecto que hay que hacerla y ¿no? yo creo que al menos esa habitación hay que tenerla bonita, bonita Ay, sí. y, y... Bueno, al menos que, que meter, porque... un colchón o yo qué sé, algo y sí, bueno, es que no o sé, sea, a mí me, me dejó la verdad. Pues a ver qué pasa con esa niña, porque era muy pequeña, ¿no? Eh, la chavala... No, la niña de. O sea, la hija sí, de. La niña, sí, la niña de dos añitos, así. O sea, y estaba siempre parla. con el abuelo. Estaba, estaba en brazos siempre con el abuelo. Era ella y el abuelo. Y de repente, yo es la imagen también que tengo. Digo, ostras. Y si el abuelo se ha ido. Ahora, ¿qué pasa con esa niña? No sé, voy, tengo que ir a verlo. A ver, bueno, ya me contarás. Estás? Ya me contarás. Pero bueno, claro, historias de estas, entiendo que, que hay muchas. Vamos a ver cómo empezamos. Simplemente, pues eso, quería aprovechar. Eh, ¿Perdón? Ah, sí. Perdona, es que tengo a María detrás y me va diciendo, Marta, di esto, no. <risa> ya que esta en la entrevista. No, yo tampoco sé. Eh, ah, vale, es que, claro, ella me pregunta porque ella, como tampoco te conoce y está escuchando, debe pensar, pues esto se pueden preguntar. Eh, ¿Cómo se puede donar, no? Eh, a la ONG, me pregunta. Uy, por connection. ¿Me has oído? Ah, si sí, fuera a través de vosotros. Oh. ¿Perdona? No, que se había contado, comentó. Ah, vale. Pues donar. Eh, vamos, es lo que comentábamos ayer, Marta. Yo casi prefiero si la gente, digamos, eh, es a través de vosotros y de eh, YouTube, yo creo que, que se haga a través de vosotros. Me parece quizás más, más sencillo y más fácil para todo el mundo, tanto para vosotros como para nosotros. En nuestro caso, evidentemente, tenemos una, una cuenta en la caja laboral de Vitoria en España, que está a nombre de la ONG, y tenemos otra cuenta aquí también, que está al nombre también de la ONG. Mm. Si fuera directamente a Indonesia se podría hacer por TransferWise, que la gente ahora lo utiliza muchísimo. Sí. El cambio es mm, fenomenal, mm. y el, luego es muy sencillo eh, hacerlo por TransferWise, yo creo claro. que hoy en día parece ser más sí. fácil. Hombre, seguro que los estudiantes que estén escuchando ahora la entrevista, dicen, ah, voy a TransferWise, fácil. Sí, sí, todo el mundo usa TransferWise ahora. Eh, sí, eh, perfecto. Parda, per... Dime. Perdona que te interrumpa, cariño. Mira, eh, quería comentar un poquito lo del tema de los váteres. Mm. Por ejemplo, eh, eh, eh, tradicionalmente, digamos, la, las familias en Bali sí que se van, van al río a bañarse. Normalmente, bueno, Bali es una isla que tiene agua por todos los lados, no Entonces, sí que eh, la, la gente normalmente se va al. al, al río, a bañarse, a lavarse la ropa y hacer sus necesidades. Cuando no tienen partes evidentemente, utilizan el río para hacer sus necesidades. Entonces, imaginaros, es que es, es el agua del río donde haces tus necesidades, donde, estés, donde estás lavando la ropa y donde te estás bañando. Entonces, es lo que comentábamos antes. Yo creo que el proyecto de, de hacer un va a ser también mejorar la higiene, ¿no? la higiene claro. de, de, de, de, incluso de la isla. Es decir, porque yo no sé dónde van esas... Defecaciones y todo eso en la orina donde, donde realmente cómo, cómo a consecuencia de que la gente lo claro. haga en el, en el río, ¿no? No sé claro. exactamente de dónde va, pero yo creo que es, ya es un, una cuestión también de higiene personal. Y luego otra cosa que los ríos tampoco no están a la, no están a la puerta de su casa. Entonces, evidentemente, imagínate si, eh, si hay que andar, yo que sé, que yo quiero me ropa al río, al suelo, una persona con una discapacidad física de sí, ruedas, y en el caso de panes que hablamos con de mucha discapacidad, pues es mucho más eh, raro ¿no? Y yo y, y no sabe perfectamente la gente que ha estado en pan y que los ríos están en ¿cómo se dice? Decir, ¿Cómo se dice? que tiene que bajar. Eh... Tienen que bajar por la jungla y están abajo, es decir, que no es... es en plan no, los ah, ah, vale, o sea tenemos, que sí, tipo cascada. Exactamente, sí, hmm. que tiene que ir bajando, bajando, bajando hasta llegar al río. Yeah. Que no es tan accesible, digamos, yeah, yeah. En todos los ríos. Ya, yeah, ya, yeah, no me imagino posible. que no todo el mundo vive con el río al lado. Exactamente, exactamente. Yeah. Quería simplemente también explicar un poquito el... el porque ya no es solamente el atender el bate también para sus necesidades, sino también, evidentemente, lavaría la ropa también. Los bates de eh, no, ya sabes que tienen como una, sí, un balde, sí. no, no sé, el balde no es, pero. Sí, ya, o eh, sea, que son como planos, sí. eh, ¿no? Que pueden también lavar la ropa, pero pueden, sí. Sí, correr, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que cambiarías la vida totalmente de una familia. Y a él, él se cambia a ese nivel, vamos a ese nivel. Yo creo que es una necesidad básica y que cambias la vida y no de una persona tampoco más. Otro factor que hay que tener en cuenta es que eh, las familias ladinesas normalmente eh, viven un mogollón de personas. Ya sabes que todos los hombres se casan y traen a las mujeres a vivir con ellos. Entonces ahí tienes a los abuelos, a los tíos, a las tías, a los primos, primas y todos juntos. No beneficia una familia de padre, madre y un hijo. Yeah. beneficiar a las 7, 8, 10 o 12 personas. Ya, yeah. sí, sí, claro, no, no, totalmente, sí, sí, totalmente. A ver cuándo, a ver cómo podemos empezar, nosotros vamos a, a analizar bien, a ver de qué forma podemos hacerlo para que, al menos, conseguir eh, el primero, ¿no? Yo creo que si conseguimos el primero y, y yeah. la gente lo ve, ¿no?, también, y intentamos pues eh, difundir un poco este mensaje que por eso estamos haciendo este vídeo para que la gente diga wow sabes o sea es que hay gente que no tiene un lavabo entonces qué puedo hacer es que es lo que decíamos ayer no no sé cuánta gente tenemos en la base de datos maría no lo, sé. No lo sabemos da igual mm, digamos 100.000 pues yeah. es que si esos 100.000 pusieran un dólar yeah. ¿A es que es que no cuesta nada, aunque todos estemos mal, todos no tenemos trabajos, covid, y, no, sabes, no. Es, es un dólar, cinco dólares, ¿no? Yo no sé, yo creo que, que todo el mundo tiene esa, um, o sea, yo creo que toda la gente que está en nuestra base de datos es gente eh, con ganas de viajar, de experimentar, gente joven, la gente que quiere irse fuera a vivir una experiencia y tal, eh, y le gusta viajar, como yo, ¿no? Lo que me impactó de Bali, es, es lo que siempre digo: digo, ostras, tengo todo el mundo aquí se va a Bali, de fiesta, ¿no? A surfear y de fiesta. Ostras, pues ya que vas allí de, a surfear y de fiesta, pon un poco para ayudar a la gente de allí, a los locales, la gente que necesita ayuda, que no cuesta nada, ¿no? Pero bueno, eh. No sé si Marta, sea Perdona que te otra vez, sí, sí, Yo es sí. que creo que también, por ejemplo, eh, digamos que en vuestro caso, a través de vuestra empresa o vuestra compañía, también la gente digamos que, que aportara, y en el caso de tener futuro, que no haya estado todavía en Australia. Y en, Futuro vaya a Australia, evidentemente, luego eh, estaríamos encantados de que lo miraran claro. a la gente. Claro, yo Entonces, siempre lo digo, claro. Porque de por proyecto, por, si han aportado dinero para hacer un barter, pues le llevaríamos a ver a la familia ¿no? de, yo. donde se ha hecho el barter. Es decir, yo. que luego claro, eh, nos encantaría recibir a la gente. ¿vamos? Qué guay. Eh, la ha sí. colaborado estaríamos encantados de que YouTube y, y a ONG Cupu Cupu, digamos, que as, a seguir fuéramos. Eh, claro. Eh, Trabajando juntos, digamos. Claro. Viendo, bien, viéndolo. Sí. Yo ya te lo dije ayer, cuando hicimos las pruebas técnicas, que yo, en el momento que pueda, tengo muchas ganas de ir a veros y de volver a estar por ahí. Eh, y obviamente me encantará ir a conocer eh, eh, cualquier familia que, o lo que podamos hacer, ¿sabes? O sea, iremos con, con ganas de ayudar. María le encanta a Bali y ahora me está haciendo así, como diciendo yo también vengo. Eh, seguro que. A Sí, no María ha estado en Bali, sí, ha estado un par de veces, ¿no ya? Una vez solo, ah, solo una vez, pero bueno, le encanta, eh, y le encanta surfear, y le encanta ayudar también, así que... De hecho, es que yo creo que es lo que te digo, o sea, yo creo que todo el equipo, por ejemplo, que trabajamos en YouTube Project, eh, cuando les, les hablemos del proyecto, vean esto, todo el mundo, estoy segura, que hay veces que no sabes cómo aportar tu granito de arena, pero si nosotros decimos, oye, ponlo aquí, que vamos a hacer este lavado para esta familia... Lo vamos a conseguir seguro. ¿Vale? Oh, pues genial, genial. Eh, me encanta el tener eh, entusiasmo, eh, tu entusiasmo ¿no? y el tener ilusión. ¿no? De verdad es que está maravilloso, Marta. Qué bien. Es muy bonito. ¿eh? Qué bien, me alegro. Oye, si podemos hacer algo, eh, pues ahí nos mantenemos en contacto, obviamente. Nosotros vamos a trabajar en esto y, y espero muy pronto que podamos al menos hacer celebrar eh, que alguna familia más tiene, tiene un sitio donde asearse y donde hacer sus necesidades, que es básico y nada, te doy las gracias a ti Begoña porque llevas toda la vida dedicada a esto y Jolín que, que no hay mucha gente como tú que mola mucho y gracias y cariño por estar ahí desde el primer momento y apoyando y los que para mí es fundamental Porque yo esto no, no, no, no lo hago sola ¿eh? Me alegro es. Me alegro que al menos haya podido ¿Vale? aportar algo Un besito Cuídate mucho sí, Te mando un beso enorme Y tenga, Y estamos en contacto Vale, vale. Y muchísimas, muchísimas gracias Terima casi vaya ¡Teri Bye bye, bye ya. Adiós